Hola amigos de YouTube, les saludo a su amigo Sonus En esta ocasión les traigo una nueva serie de tutoriales de este nuevo software llamado Bitwig Studio. Bitwig Studio es un software dinámico para la creación, composición y reproducción musical. Aprenderán los aspectos más importantes de este software como la edición de audio, edición de notas MIDI, automatizaciones, entre otros aspectos muy importantes. Al final haremos un tema pequeño para que ustedes por su cuenta puedan producir y presentar sus propias canciones. Así que sin más preámbulo comenzamos con el siguiente video.